Vamos a realizar este hermoso conjunto para niñas de 4 a 5 años Vamos a guiarnos del patrón para realizar parte trasera y parte delantera de la pechera Así como los tirantes Realizamos un tablón en la parte del centro de la parte delantera Donde vamos a ubicar los botones Unimos con la parte trasera Pero antes vamos a colocar un forro en la parte delantera Entre el forro y la parte delantera colocamos los tirantes de esta forma. Luego de pasar costura, uniendo forro con la, de la parte delantera, le lo colocamos los tirantes. Para la parte trasera vamos a cortar una franja con un doblez en la parte superior para colocar una elástica. También vamos a colocarle un faralao en la parte inferior de esta forma. Y unimos por laterales, pasando costura. Y también vamos a combinar con este hermoso pantalón.